Mezquite, el árbol mexicano multiusos. El mezquite es un árbol de México del que se aprovecha casi todo, sobre todo su legumbre que sirve para crear una especie de harina rica en proteínas y con un gran poder endulzante y que es apta para celíacos y diabéticos. Los vegetarianos y los deportistas pueden encontrar en la harina de mezquite una gran parte de las proteínas necesarias para su dieta. Este árbol leguminoso del género prosopis puede llegar a medir unos 15 metros y que produce unas vainas torcidas de unos 20 centímetros de largo. Algunas de las zonas de México como el valle mezquital reciben su nombre debido al cultivo de este árbol, un hecho que últimamente se ha puesto en alerta porque esta especie tiene un crecimiento bastante lento y la gran demanda ha llevado a una tala masiva, lo que aumenta el riesgo de deforestación en la zona. Usos y propiedades de cada parte del mezquite. Esta polifacétrica especie botánica tiene diversos usos y propiedades. Te contamos las más destacadas en función de la parte del mezquite que se utilice, legumbre. Es quizás la parte más conocida del mezquite. Crece dentro de vainas del árbol y se come tanto al natural como si tratase de una fruta como molida tras ser secada. En esta última opción se obtiene un polvo Parecido a la harina. Este preparado tiene grandes características, es muy rico en proteínas, por lo que es una magnífica opción para tener este nutriente, tanto para vegetarianos como para deportistas, y es un colorante natural, acto para diabéticos. Además, aporta una gran cantidad de fibra y al tratarse de una legumbre, y no de un cereal, es libre de gluten, y lo pueden tomar las personas celíacas. Esta harina se suele añadir en los alimentos o en las preparaciones para obtener alguno de los beneficios anteriores. Entre sus beneficios se encuentra su contenido en calcio, potasio, Magnesio sin hierro, además de tener un índice glucémico bajo, lo que se traduce en que tiene poco o nulo impacto en los niveles de azúcar en la sangre, lo que la hace apta para personas con diabetes. Las vainas maduras tienen un alto valor nutritivo, contenido entre 12% y el 13% de proteínas crudas, según la FAO lo que se asemeja a la cantidad que tienen semillas como las de girasol o sésamo. Su poder endulzante lo hace perfecto como sustituto del azúcar y de la harina, aunque se suele mezclar en la mayoría de las ocasiones. Basta con espolvorear un poco de este polvo sobre tartas, bizcochos o como base para llevar a cabo cualquier receta de repostería o para hacer tortas, también se puede añadir abatidos y nutis para darles un toque más dulce. Madera de mezquite. Esta especie es bastante resistente, pues su raíz puede llegar hasta los 47 metros de profundidad para encontrar agua. Por ello, su madera es usada para fabricar muebles y además es una buena opción para las barbacoas, pues es una buena fuente de combustión y deja un fabuloso sabor en los alimentos. Tanto es así que algunos snacks, sobre todo comercializados en Estados Unidos, tienen entre sus sabores el del mezquite. Flores de mezquite: Las flores del mezquite son amarillas y pequeñas y están agrupadas de forma alargada, las abejas son unos amantes del néctar, lo que segregan durante la época de floración entre febrero y septiembre y con él producen la miel de mezquite, esta miel tiene un color característico pues va desde los tonos blancos hasta los amarillos suaves en función de cuándo se extrajo el néctar y si se mezcló con los de otra flor, los que la han probado dicen que es una compañera perfecta de los test, pues los endulza sin camuflar su sabor. Sus hojas son usadas también como forraje para el ganado. Goma de mezquite. El árbol Prosopis en situaciones de estrés secreta una especie de goma en su corteza es lo que se conoce como la goma de mezquite. Este exudado, según un estudio publicado en la revista Interciencia, tiene una composición muy parecida a la goma arábiga, utilizada como espesante, calificante o solidificante natural en los alimentos, pero que también podría ser usada con este fin. Los lugares de las zonas donde se cultiva este árbol usan la goma de mezquite para preparar dulces, según indica la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Beneficios de la harina de mezquite. Los mexicanos suelen hacer cerveza con las semillas secas de mezquite que han ido fermentando y además las usan para curtir cueros y en aplicaciones medicinales, como por ejemplo para tratar las picadoras ocasionales de escorpiones y serpientes según la FAO. Aunque existen pocos estudios científicos al respecto, al mezquite se le ha atribuido algunos beneficios. Entre ellos se encuentra el ser un potenciador de la energía y del estado de ánimo. Un buen aliado de la digestión y del tránsito intestinal por su contenido en fibra. Un regulador del azúcar en sangre, pues tiene un índice glucémico bajo y fue fortalecedor del sistema inmune por la cantidad de zinc, hierro y lisina que contiene.